si me lo permiten, la primera, tus sensaciones después de este partido, ¿cómo viste a tus muchachos? ¿Te dejó conforme el, el partido de esta noche? Sí, la verdad me dejó muy, muy, muy conforme, hicimos un muy buen encuentro contra un rival que es lo que dignifica nuestra, nuestra victoria, por los muy buenos futbolistas que tiene, muy bien dirigido que está, y bueno, nosotros que hicimos tres goles, generamos muchas situaciones de gol que podíamos haber ampliado el marcador, este, por momentos contuvimos a jugadores muy importantes que tiene. Este, así que me dejó muy, muy, muy satisfecho, más allá de la entrega que ha sido espectacular de todo. Así que necesitábamos reencontrarnos con la victoria y bueno, nos deja un sabor este, muy bueno, un sabor de boca porque repito hicimos un, un muy buen encuentro. ¿Algo en la segunda? Sí, por mí, sí. No, también... dale, dale, dale, Daniel. Perfecto. Perfecto, profe. La segunda es preguntarte qué sucedió con, con el profesor Rubén Valenzuela, que habla de que rompió un código eh, de conducta, tú que hace conforme con la decisión que tomó la institución Sí, o sea, Rubén es, es un... Hoy tiene mucho que ver en esta victoria, porque ha trabajado duro igual que nosotros, pero bueno, como siempre dije, hay un código que debemos respetar todos, este, de normas de conducta que a nosotros nos gustan y bueno, este, lamentablemente cuando uno toma alguna decisión que se equivoca, hay ciertas consecuencias que hay que, que, que tomar, y bueno lamentablemente por más que nos duele muchísimo este, porque, repito, hace cinco años que trabajábamos con Rubén este, y es parte de todo este proceso y bueno lamentablemente se tuvo que tomar esa decisión profesor, buenas noches eh, precisamente mi, mi pregunta va encaminada a eso, después de cómo se venía dando el mes de abril con los resultados adversos más lesiones y las situaciones extracancha de, de esta semana después de hoy ya sea el resultado, lo futbolístico, ambas cosas Guillermo Almada está tranquilo es decir, llegó la calma después de, de, la, de la ligera tempestad del de, de mes de abril yo siempre estuve tranquilo <ríe> quizás lo que no estoy muy tranquilo en los partidos porque lo vivo apasionadamente ¿no? pero sí tomo tranquilo porque cualquier decisión que uno tome, sea futbolística o disciplinaria, la toma con el convencimiento que, que uno debe tener este, por más que, repito nos, nos ha tocado vivir situaciones completamente anómalas de, de lesiones de jugadores de pérdida de futbolistas que este, mellan a cualquier equipo pero nosotros hemos seguido adelante y hemos, más allá de, de algunos traspiés que hemos sufrido a ver, con Ligón no merecimos perder con Querétaro tampoco por más que no hicimos un gran partido este, bueno, eh, queríamos ganar y, y en definitiva nos deja tranquilos las decisiones que tomamos ¿no? este, como le digo a los Lofuria, estamos por el buen camino tenemos un equipo muy joven y bueno tenemos que ir haciendo experiencia a medida que vamos este, transcurriendo el proceso. Así que repito que cualquier decisión que tomemos en, en, en cualquier ámbito siempre es con el convencimiento que es lo mejor para la institución. Adelante. Gracias, Ando, de Buenas noches. Buenas noches. Como, a mis que en servicio de deportes. Yo creo que eh, hoy se hizo un bonito partido, sacó un buen grupo con un, un cuadro plagado de, de jóvenes y gente de, de experiencia que viene jugando bastante bien. Viene un cierre bueno para Santos, para saber, para buscar ese, ese, ese puesto de, de estar en los primeros cuatro este, lugares. ¿Cómo lo va a manejar? esta situación para que los chicos no se presionen tanto para poder este, sacar un buen resultado el próximo partido porque el siguiente en casa es un rival en el cual se pueden pelear el, el cuarto o el quinto puesto ¿Cómo lo van a manejar con esto para que los chicos también no se presionen por la obsesión de estar en sus primeros cuatro lugares? Bueno, lo primero bueno, lo que vamos a hacer bueno, es, a es pensar en Pachuca no podemos pensar en jugar con Puebla si no jugamos con Pachuca así que tratar de, de pensar solo en el rival trabajar en la semana y bueno, tratar de volcar lo que trabajamos este, obviamente Pachuca tiene muy buenos futbolistas tiene una gran plantilla tiene un buen, un buen entrenador no está pasando por un buen momento pero eso nos indica que, este, que nosotros vamos a ir allá y y el partido se va a hacer fácil. Va a ser muy complicado, muy difícil. Tenemos que bajar la ansiedad, la tranquilidad. Y bueno, recuperar, como digo siempre, a los futbolistas que tenemos lesionados. Se nos, lamentablemente se nos sumó Hugo Rodríguez. Este, en, una, en una jugada, en un accidente también, porque fue a pasar una pelota sin ninguna oposición y se hizo un esguince de tobillo cuando en el, en el pie de apoyo. Y bueno, <risas> son situaciones que estamos viviendo que que nos complica, pero bueno, eh, con el mayor optimismo, como digo siempre, y bueno, confiando en los futbolistas que tengamos en la orden, ojalá podamos recuperar alguno y nos dé más fortaleza para afrontar un partido que es trascendental para nosotros y decisivo para lo que vamos a hacer en la Así que lo que tenemos que hacer es tratar de, a partir de mañana, pensar en Pachuca y tratar de lograr un resultado positivo que no va a ser una tarea sencilla. Adelante, Marcelino Hernández del PTI. Gracias, Aldo. Eh, profesor, buenas noches. Es Marcelino Fernández del Castillo de ITI es bien. Con la salida de Valenzuela, ¿cómo se va a, a ocupar ese puesto y qué tanto le eh, altera su método de trabajo o, o, o cómo mantener la inercia que tenían eh, con él? Y, y, y la segunda, el, el tema de su, de su renovación, ¿en qué estatus está por ahora? Bueno, eh, vamos a solucionar este, con el segundo profesor que tenemos que está trabajando en el club y ya, ya asumió funciones en el, el, el mismo momento que, que Rubén tuvo, tuvo este inconveniente. Eh, y seguramente para la próxima temporada sí si vamos a apuntar a traer a alguien este, que es un resorte exclusivamente nuestro, este, que ya tenemos algún nombre pero que no, que no lo... No nos vamos a apurar para estudiar bien el tema y sobre todo, repito, para la próxima temporada. Y la renovación, lo repito, los dos tenemos este, la intención de, de seguir. Eh, esperemos que podamos solucionar todo el tema y, y bueno podamos seguir adelante con este proyecto que nos entusiasma mucho y que nos va a sentir muy a gusto y muy satisfecho. Bueno, La intervención, para firmar felicidades por los tres puntos, Muchas preguntarle gracias. qué tan en el factor anímico cómo les viene a caer esta victoria y ya tener amarrado el boleto a la siguiente fase en donde bueno siguen peleando por esos primeros cuatro lugares de la tabla general que les daría el pasaporte de final, preguntarle anímicamente cómo les viene estos tres puntos y reencontrarse con la victoria en el Muy bien, la verdad muy bien porque es una sección a mí anímica en todos los jugadores, sobre todo por la juventud que tenemos. Este, reencontrarnos, vuelvo a insistir, con un rival que tiene muy buenos futbolistas, con nuestra gente, este, y después este, nos va a servir para una, va a servir una inyección para los partidos que, o para el cierre del campeonato, que es muy importante. Así que me alegro mucho, por sobre todo por los futbolistas, porque hacen un gran esfuerzo, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos, por, por, por obtener una mejoría, sobre todo en el juego, que hoy se vio, tuvimos más preciso, este, quizás agarramos en unas situaciones que nos podía haber dado mayor tranquilidad, pero indudablemente es un triunfo muy importante como rival directo, este, que nos deja en una posición este, importante para los dos últimos partidos. Muchas gracias. Muchas gracias.